en tus ojos esclavos de luna borrachos de anhelos Pescando, y bando sin esos aires de por fundo el país de los barrios.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 tirado en un puerto, las tres de los barcos que aún surcan los cielos. Vimos que hoy brilla en tus ojos, esclavo de lunas, borracho de anhelos, el mismo... Lo aquel que hoy brilla en mis ojos, borracho de luna, fuego y seis de enero. No es el abuelo del rock, es primo.